a la información y de ahí bueno derivamos a los conceptos de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento entendiendo pues que hay un modelo que reproduce a la vida humana a través precisamente de la generación y administración de este conocimiento y de esta información para llegar a, a, a los progresos que actualmente tenemos en este sentido encontramos que hay dos tipos de le llamamos dimensiones de avances tecnológicos uno que sería el tecnológico y el otro social Ahí veíamos que en la cuestión tecnológica lo que estamos encontrando es que eh, en esta eh, consideración pues eh, los profesores eh, sienten o están viviendo una condición donde se ven en, en cierta desventaja digamos, con los estudiantes y lo vamos a, a mencionar un poquito más adelante en el concepto de derecha digital. Y por otra, que bueno, estas, eh, estos avances tecnológicos también están generando prácticas distintas en las interacciones sociales de los sujetos eh, sobre todo lo que tiene que ver con el uso eh, que se da a ellos, ¿no? eh, dado que pensamos que una de las consideraciones con esta situación es que los estudiantes estarían en posibilidades de utilizar de una manera muy franca estos, estos elementos. Los tratamos de utilizar en otra investigación que tenemos en proceso y nos pareció que no encontramos la respuesta, por ejemplo, a través de Facebook de los estudiantes para establecer contacto con ellos. Entonces, eso pues nos hace pensar un poquito que, que sí es lineal y completo esta, esta apreciación para la implementación de estrategias, de técnicas o para el aprendizaje ¿no? eh, con estos recursos de red. Me parece que es más grave cuando los tenemos y no los, no los sabemos utilizar, decidimos no, no aceptarlos, ¿no? Quisiera saber si, si se maneja alguna propuesta de solución como para contrarrestarlo de la brecha digital, pero eh, sobre el contexto de los docentes. Eh, no se trata de ver a las tecnologías como el enemigo a vencer por las generaciones viejas, sino que aquellos que a veces no, no tenemos tanto manejo de la tecnología, pues no lo veamos como algo con lo que nos vamos a poner en ridículo, sino con lo que vamos a seguir aprendiendo. La perspectiva en este momento es el aprendizaje para toda la vida.